Hola amigos, buena tarde. Bienvenidos a una transmisión más de la Red Mexicana de Equinodermos, la REMEC. Es un gusto para mí eh, pues darles la bienvenida a esta nueva transmisión que tenemos el día de hoy. Y recuerden que este año eh, vamos a empezar con una dinámica en la cual las equinoentrevistas eh, van a permitirnos conocer más del trabajo que se publica aquí en México obviamente, sobre temas relacionados con los equinodermos. Eh, también eh, recuerden seguir nuestras publicaciones a través de las redes sociales, a través de Facebook y del Instagram. También tenemos nuestro canal de YouTube, donde podrán estar eh, revisando los videos de entrevistas anteriores o eventos que hemos estado organizando. Entonces, no lo olviden, sigan ahí las publicaciones para que estén informados de todo lo que estamos realizando aquí en la, en la REMEC. Y bueno, el día de hoy eh, es un gusto para mí dar la bienvenida a una invitada especial que nos va a platicar sobre su trabajo. Ella es la maestra en ciencias Ailet Vives Pérez. Eh, hola Ailet, buena tarde. Hola, un placer. ¿Cómo estás Ailet? Muy bien. ¿Qué tal? Estás por allá en La Paz, ¿verdad? Sí, desde La Baja. ¿Qué tal el calor en estos momentos? Un poquito de frío, pero ya vamos. Está a... fresco. Ahorita, sí. ahorita es cuando conviene ir a, a, a visitarnos a La Paz, ¿verdad? Bueno, al que le gustan las playas, un poquito más de calor. <risa> es mejor. Perfecto. Bueno, déjenme presentarles a, a la maestra Ilet. Ella es licenciada en Biología por la Universidad de La Habana. Y tiene una maestría en manejo de recursos marinos por el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, el CICIMAR en, en La Paz, aquí en México, eh, en la cual recibió una mención honorífica. Muchas felicidades por eso, Ailet. Gracias. Actualmente se encuentra cursando un doctorado en ciencias marinas. Y bueno, pues la razón de que invitamos a Ailet para esta presentación es porque realizó un trabajo sobre reproducción del erizo de mar, trimneustes de presos en, en la Bahía de la, de la Paz, en Baja California Sur. Y bueno, pues eh, estamos muy agradecidos por que hayas aceptado esta invitación. Y pues bueno, este espacio es para, para ti, para que nos presumas sobre tu trabajo. Y sí. bueno, eh, les recuerdo a todos que están cordialmente invitados para hacer preguntas eh, al final de la, de la presentación. De Ailet, este, con todo gusto eh, las podemos eh, presentar para que ella la, la responda. Bueno, pues bueno, te, te cedo la, la palabra, Ailet. Muchas gracias de nuevo por, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y es un placer estar aquí y compartir las experiencias de trabajo. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Pues bien, el título de esta plática es La reproducción del erizo de mar triunestos de presos Camarodonta topson Náutide en Bahía de la Paz, Baja California Sur, México. Mi nombre es Ailet Vives y las otras eh, integrantes del trabajo son la doctora Tamara Rubilar, la doctora María Dinora Herrero Pérez Rul y la doctora Berta Patricia Ceballos Vázquez. Pues bien, este trabajo es parte de una publicación que se realizó en la revista de Biología Tropical eh, como parte de eh, Memorias del Congreso del año pasado. Y bien, ¿cómo podemos comenzar? Pues eh, los erizos de marx eh, presentan estructuras reproductivas bien definidas, que son cinco gónadas que se encuentran en el interior del caparazón. Estas gónadas son consideradas alimentos para el consumo humano y en muchas ocasiones son consideradas alimento delicatessen y en eh, ocasiones también comparadas con el caviar, por lo que eh, son un recurso económico importante. Ahora bien, estas gónadas presentan una función dual, esto es que sirven para la reproducción, por supuesto, y también como reserva de nutrientes y esto le confiere una gran importancia. Ahora bien, el ciclo ametogénico de las mismas es complejo, Puesto que se inicia con eh, la diferenciación de los gametos y la, eh, el comienzo de la acumulación de células de reserva, esta a su vez está eh, fuertemente influenciada por la disponibilidad de alimento, por el fotoperíodo, por el hidrodinamismo, la temperatura, así como la composición de la dieta. Ahora bien, una de las razones por la que es un recurso económico de gran importancia es la calidad de la zona de los erizos de mar. Estas se miden a través de estándares internacionales como son los de primera calidad que tienen gónadas amarillas y tungentes, las de segunda calidad que tienen gónadas amarillas oscuras a parda claras y una textura variable, y las de tercera calidad con una coloración parda y mala textura. Ahora bien, las especies mexicanas de erizo de mar solo se eh, pescan en Baja California. Exclusivamente en esta zona tenemos las especies Mesocentrotus franciscanos, que es el erizo rojo, y Mesocentrotus Mesocent, eh, purpuratus, que es el erizo morado, respectivamente. Estos generan alrededor de unas 3.000 toneladas anuales de producción, generando gran cantidad de empleos y divisas para la región, y se exportan a países como China, Japón, Hong Kong y Taiwán. Ahora bien, analicemos la tendencia por capturas de la especie. Esta se comenzó a, a pescar en 1972. Y teniendo esta tendencia hasta el 2011, podemos observar que a partir de 1992 comenzó una caída del erizo rojo y comenzó también eh, como alternativa a pescarse el erizo morado. Sin embargo, esta en los últimos años ha tenido una lenta recuperación. Esto es eh, las especies que se comercializan. Ahora bien, eh, por su parte tenemos al trinostro de presos, que es el erizo eh, eh, conocido como erizo café. Este se encuentra exclusivamente en... Se encuentra exclusivamente en México, en Baja California Sur. Y eh, podemos encontrar que es muy abundante, que se encuentra además ampliamente distribuido. Ya se conoce que es consumido localmente y eh, además que presenta gónadas con muy buena calidad. Es por ello que conociendo que las gonadas de esterizo son eh, gónadas de alta calidad, o sea que son amarillas, firmes, presentan una gran aceptación local, tienen una alta concentración de proteínas y carbohidratos, así como un alto porcentaje de fósiles nutritivos y que presentan unos pesos adecuados. Además, eh, existe una planta eh, importante ahora mismo en la ciudad que se encuentra exportando erizo a China y Japón, cotizándolo en, alrededor de unos 48 dólares el kilogramo y eh, teniendo un manejo sustentable y eh, eh, dirigiéndonos hacia la acuicultura, así como al mantenimiento en cultivo y eh, la, el conocimiento del alimento idóneo provocan que eh, tengamos un, eh, un, el futuro de la acuicultura en este sentido para el erizo de mar. Es por ello que es muy importante conocer información sobre las características demográficas y sobre los diferentes aspectos reproductivos de trinostes de presos, así como describir los estadios gonadales y el ciclo reproductivo en poblaciones naturales del suroeste de la Bahía de la Paz. ahora bien el área de estudio fue la región suroeste de la Bahía de la Paz, específicamente la playa eh, Tecolote. Se realizaron muestreos mensuales durante un año, donde se tomaron eh, 100 individuos mensualmente para analizarle las medidas biométricas. Se determinó el peso con una balanza, el peso total de los organismos, así como el diámetro de los mismos con un vernier. Además, se extrajeron 15 organismos, a los cuales se, eh, le, o sea, se les trajo la gónada y estas fueron pesadas para determinar el índice de condición, así como el índice gonado somático Y además eh, se utilizó el diámetro del caparazón como covariable para analizar el peso gonádico utilizando el método de ANCOVA. In situ también se determinó la temperatura, así como el fotoperiado que fue bajado de eh, esta página web. Para la determinación del estadio gonadal se utilizó el método histológico convencional, se fijó en FINEFIX, se utilizaron cortes al micrótomo de 4 y 5 eh, eh, y una tinción de hematocidina y osina Para eh, analizar el sexo, así como los estadios reproductivos, se utilizó el, el, lo propuesto por UNOMA y colaboradores en 2015 y eh, estos fueron modificados a los, al, a los estadios reproductivos específicos para el erizo. Esto teniendo en cuenta la proporción de fagocitos nutritivos con respecto a las células sexuales, como podemos observar en la figura. Para el procesamiento estadístico se probó normalidad, como esta no se cumplió, se utilizaron eh, métodos de Kruskal-Wallis para sexos y estradios reproductivos y se utilizó una correlación de Spearman para determinar si existe una correlación entre el diámetro de la testa y el peso total de los individuos, así como entre el peso gonádico y las variables ambientales. Y todos, los, eh, todos estos datos fueron analizados en el estadístico. Ahora bien, comencemos a analizar los resultados. Pues bien, Si analizamos el diámetro del caparazón mensualmente, podemos observar que todos oscilan entre los 5 y los 12.3 centímetros de diámetro del caparazón. Esto eh, eh, arrojó un promedio de 9.7 más menos 0.03 centímetros, lo que representa un 52% de eh, eh, la población. Cal prácticamente todos se encontraron entre los 9 y los 12 centímetros. Esto lo que demuestra es que nuestros eh, organismos todos se encontraban en, en etapa adulta y no encontramos prácticamente ningún juvenil. Ahora bien, al analizar todas estas variables, peso total, diámetro de caparazón, índice de condición, peso gonádico, índice gonado somático y el peso gonádico ajustado al diámetro de la testa, podemos observar que solo presentaron diferencias significativas el peso gonádico, así como el índice gonado somático y el peso gonádico ajustado no siendo así para el diámetro del caparazón y el peso total. A la hora de describir la gónada podemos encontrar que eh, presenta, como habíamos comentado, eh, como el resto de los erizos, cinco gónadas lobulares en el interior del caparazón. Estas presentan una eh, estructura de eh, granulada asemejante a un racimo de uvas y presentan eh, una forma más alargada o abusada hacia el extremo oral y un poco más redondeada hacia el extremo aboral. Además, tienen una variación de color que va desde amarillas hasta pardas y presentan también una variación de textura que va desde tungencias hasta flácidas. Ahora bien, si analizamos los estadios gonadales, en el caso de las hembras, podemos encontrar que, por ejemplo, en el estadio de crecimiento podemos observar ovocitos previtelogénicos hacia el borde, hacia la periferia del asino y fagocitos nutritivos y fagocitos nutritivos en el inter, eh, llenando el interior del mismo. Analizando la fase de premadurez, podemos observar que existen ovocitos previtelogénicos hacia la periferia del asino, pero ya se pueden observar ovocitos maduros hacia el lumen del mismo y en menor medida, ovocitos nutritivos, todavía llenando gran parte del de asino celular. A la hora de analizar la madurez, podemos encontrar ovocitos maduros llenando todo el interior del asino, y en menor medida, fagocitos nutritivos que eh, ya están restringidos a la periferia del asino. En el caso del desove, podemos encontrar ovocitos residuales en el interior del asino y pequeñas concentraciones de fagocitos nutritivos y gran cantidad de contenido vacío en el interior celular. En el caso de la fase intergamética, podemos encontrar ovocitos residuales eh, aún en el interior del asino y fagocitos nutritivos en proceso de resolución y una gran cantidad de espacios intercelulares. Y aquí resaltar que la fase de crecimiento es una de las más importantes a la hora de valorar la calidad de la gona por la gran composición de fagocitos nutritivos que tiene en su interior. En el caso de los machos, encontramos un patrón similar donde la fase de crecimiento presenta columnas de espermatozoides en la periferia del asino y el interior celular está totalmente lleno de fagocitos nutritivos. En el caso de la premadura, podemos observar que las columnas de espermatozoides se encuentran en la periferia del asino. Y ya podemos observar espermatozoides en el interior del lumen, así como fagocitos nutritivos todavía en, en el interior. En el caso de la madurez, podemos observar toda, eh, todo el acino celular lleno de espermatozoides y aún observamos en algunos casos columnas de espermatocitos en la periferia. En el caso del TSOE, podemos observar espermatozoides residuales en el interior, así como un remanente de fagocitos nutritivos y gran cantidad de espacios. Y en el caso del intergamético, en este caso eh, eh, hay una gran diferencia in, con, el, con las hembras, puesto que observamos eh, espermatocitos residuales en el interior, pero observamos un, una mayor cantidad de fagocitos nutritivos en el interior de la misma, aunque se encuentran también en resolución. Igualmente, en el caso de la fase de crecimiento, podemos observar que presenta mayor cantidad de fagocitos nutritivos con respecto a las células sexuales, lo que le da una gran importancia a la hora de valorar la calidad de las mismas. Ahora bien, si observamos los estadios reproductivos con respecto a, lo, a los meses del año, podemos observar que de enero a marzo encontramos la fase de, la fase de desove en este pequeño periodo. En el caso del intergamético se encuentra una, en gran parte del año y en el caso de la fase de crecimiento podemos encontrar dos picos, uno de abril a septiembre que es el mayor con el, el, el, pico, el pico principal en julio y otra en menor medida de octubre a diciembre. Si observamos entonces estas variables que hemos comentado, como peso total, diámetro del caparazón, índice de condición, peso gonádico, índice gonadosomático, teniendo en cuenta los sexos y las fases de crecimiento y los estadios gonádicos, podemos observar que solo presentaron diferencias significativas el peso gonádico y el índice gonadosomático. Y esto más adelante se, eh, va a ser de gran importancia, eh, puesto que son los mejores indicadores para evaluar la condición reproductiva no siendo así eh, el peso total y el diámetro del caparazón. Ahora bien, viendo esto gráficamente, podemos observar que el peso gonádico, teniendo en cuenta los sexos, presentaron mayores pesos gonádicos a lo largo del año, los machos, aunque, eh, con respecto a las hembras, aunque podemos observar el mismo patrón de variación mensual. Podemos observar que los menores pesos se encontraron entre enero y marzo, y los mayores pesos entre abril y septiembre. Ahora bien, al, al analizar el índice gonadosomático, podemos observar igualmente el mismo patrón de que los machos presentan mayores índices gonadosomáticos que las hembras, aunque presentan la misma variación mensual. Y podemos resaltar que los menores pesos e índices gonadosomáticos están entre enero y marzo y los mayores de octubre a diciembre y de abril a septiembre. En este caso debemos resaltar que para el caso del índice gonadosomático se utiliza el peso total del organismo. Y puesto que este eh, resulta muy variable debido al peso, al líquido celómico, al peso de la gónada, así como por la cantidad de alimento que presentan en el interior, esto resulta contraproducente para, a la hora de utilizarlo como un indicador del estadio reproductivo. Además de la condición dual de la gónada, donde también los pesos gonádicos se ven alterados fuera de la temporada reproductiva debido a la gran concentración de fagocitos nutritivos presentes. Ahora bien, al analizar el índice gonádico ajustado, podemos observar el mismo patrón. Enero y marzo, son, de enero a marzo, son los meses de menor índice gonádico ajustado. Este ajustado, recordemos, es con respecto al diámetro del caparazón, utilizándolo como covariable. Y podemos observar que de abril a septiembre podemos encontrar los mayores índices eh, gonádicos ajustados. Ahora bien, al analizar la temperatura, podemos observar que los menores valores de temperatura se observaron en el mes de enero con 17 grados y los mayores valores en octubre y septiembre con 30 grados. esta La temperatura al ser eh, correlacionada con eh, el peso gonádico eh, eh, demostró que no existía una correlación entre las mismas. No obstante, en mucha literatura al respecto se ha debatido sobre esto, puesto que la temperatura sí es realmente importante en... Eh, el ciclo reproductivo de, de muchos organismos, en especial de quinodermos. No obstante, aquí no encontramos ninguna relación directa. En el caso de las eh, horas de luz, o sea, el fotoperiodo, podemos encontrar que existe una variación entre, 10 horas, entre las 10 y las 13 horas, encontrando menores valores en el mes de diciembre y los mayores valores de iluminación de abril-agosto. a En este caso particular, sí encontramos una relación directa entre las, el peso gonádico es lo que mayormente relacionamos con, el, con los estadios reproductivos y con el fotoperiodo de las mismas. Y esto también ha sido documentado para muchas especies de erizo. Pues bien, las conclusiones del trabajo serían que durante el ciclo anal de trinostos de presus se presentan cinco estadios reproductivos, o sea, crecimiento, premadurez, madurez de sobe e intergamético, que el peso húmedo de las gónadas y el peso ajustado de las gónadas son buenos indicadores de la temporada reproductiva de trinostos de presus, y que los pesos húmedos más bajos de las gónadas coincidieron con el pico de desove en el periodo de luz diurna más corto, o sea, enero y marzo. Sin más, agradecer a, al Instituto Politécnico Nacional, a y IPN, al CONACID, así como al Proyecto BEIFI, al Centro del Conicet CEMPAT en Argentina, y al Laboratorio de Biología de Invertebrados Marinos, y por supuesto a ustedes por la invitación. Muchas gracias y perdón si hablé un poquito rápido. Muchas gracias, Ailet. Eh, un trabajo muy interesante, eh, esta, esta parte de, de los aspectos reproductivos que eh, son, son sumamente importantes para las cuestiones pesqueras, ¿no? Sobre todo. Y bueno, este, pues bueno, vamos a... a Invitar a que hagan sus preguntas y mientras tanto yo me voy a adelantar a hacer algunas que, que me surgieron durante tu, tu presentación, sin okay. afán de ser un examen, ¿verdad? No es, no, es, no es un examen como tal, pero sí hay algunas cosas que, que me parecen muy interesantes con, con lo que encontraste. Eh, mencionabas que ya es una especie, este trimnepstest, eh, una especie que utilizaban eh, de manera local, ¿no? No, no, hay, un, no hay una... Eh, una comercialización de la especie, ¿verdad? Hasta este momento. No, no. Solo hay como permisos de fomento sobre esta especie, las que realmente se comercializan, bueno, en todo México, pero exclusivamente en el estado de Baja California, son el erizo rojo y el erizo morado. El erizo rojo es como el que más se cotiza, pero al disminuir bastante sus, o sea, sus capturas, comenzaron a utilizar alternativamente el erizo rojo, el morado, perdón que también tiene, tiene un poco de menor calidad la gónada, pero eh, igualmente eh, se utiliza para, para la alimentación. ¿no? Y entonces, eh, como que aquí en el sur, en Baja California Sur, tenemos esta alternativa, como comenté, es un erizo abundante, que ya está eh, localmente se consume, que además ya está comprobado eh, la buena calidad de gónada temporalmente que tiene. Entonces... Eh, como que hay eh, un gran interés por comenzar esta pesquería y por dar las bases necesarias para darle un manejo sustentable. Ok, eh, al inicio hablabas de que hay diferentes tipos de calidad en las gónadas ¿no? y nos presentabas sí. ahí tres, tres este, categorías. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Eh, Sí, la coloración. <risa> en realidad no hice tanto hincapié en esta parte porque básicamente el trabajo se enfoca más en la reproducción. que es Sí está muy vinculado los estadios reproductivos de la gónada con la calidad de las mismas, pero solo hice mención a lo importante que era como tal eh, y las diferentes calidades que había, pero sin hacer mucho énfasis, porque te digo, estaba enfocada más bien en la reproducción. Pero sí, te comento, las de primera calidad normalmente son gónadas amarillas a naranjas, tienen una consistencia tungente, o sea, firme y eh, un tamaño entre 5 y 6 centímetros de, de longitud. Las eh, de segunda calidad son más bien consideradas eh, gonadas de amarillas oscuras a pardas claras y eh, todavía tienen una eh, consistencia importante, pero no, eh, no tan eh, firmes como las primeras, ¿no? Sin embargo, todavía igualmente se utilizan, lo que están como categorizadas de una menor calidad. Y las de tercera calidad son gonadas ya pardas o cafés oscuro como le, le dicen ustedes, y um, tienen una textura eh, y una consistencia como mala. Eh, son más pequeñas, entonces estas como más bien se descartan, aunque no, no se, se utilizan también a veces en patés y otro tipo de alimentos, congelados y así. Pero ya, ya no como alimentos frescos, que es como más bien se consume la gónada. Ok. Y, y eso depende de la especie. ¿No es tanto como del, de un momento específico cuando se extrae la gónada? Sí. O sea, sí y sí. <risa> de la especie, hay especies que más bien no son eh, comestibles. Ok en la temporada en que estén, no, no tienen buena calidad. En, en cualquier momento que lo saques, nada va a ser de mala calidad. Okay. Y entonces, eh, o sea, pero las especies que ya están comprobadas que sí, eh, sí también tienen eh, una temporalidad. Okay. En este caso particular, lo que descubrimos fue, ya te digo, esta parte del estudio solo me enfoca en la parte de la reproducción, pero es un poco más amplio porque, como tal, mi tesis de maestría se basó en la calidad de la gona durante todo un año, analizándolo en conjunto con eh, la reproducción, ¿no? lo, el, la fase reproductiva. Y eh, si sí encontramos que de abril a septiembre, eh, las gónadas se encuentran en fase de crecimiento, que fueron estas fases que mostré en, la, en, en las figuras, y eh, como se encuentran en fase de crecimiento, tenemos una mayor proporción de fagocitos nutritivos con respecto a las células sexuales. Entonces, contrario a lo que mucha gente piensa, de que la fase de madurez eh, eh, es la, la, mejor, la mejor, mejor y muchas personas piensan eso, pero en este caso es todo lo contrario la fase de madurez no es la mejor, en este caso sería la fase de crecimiento porque tienen mayor concentración de fagocitos nutritivos con respecto a las células sexuales. Al, o sea, al relacionarlo con la coloración y con la textura que fue algo que hicimos también, pero no lo presentamos aquí ahora, nos dimos cuenta de que efectivamente que tenga mayor Concentración de fagocitos nutritivos le dan a la gonada una mayor tungencia, o sea, una mayor consistencia, y esto es bueno para la, la, eh, tener una mejor calidad o una calidad óptima. Y también encontramos que, justo en esos meses y en esa fase específica del de, de, de, de, de estadio gonádico, también tienen la coloración, la mejor coloración, o sea, las amarillas brillantes. Entonces quedó como que. En, si eh, vamos y capturamos individuos en este periodo, o sea, de abril a septiembre, hay una alta proporción de que las gónadas tengan buena coloración, buena textura, estén en fase de crecimiento y, por ende, que tengan una excelente calidad. Ok, perfecto. ¿Ya estás uh -huh. trabajando en una publicación para esa parte? Sí. <risa> sí. Excelente. Esperamos ver esos, esos resultados. Sí. Ah, bueno, tenemos algunas preguntas. Eh, Aquí preguntan por qué son importantes este tipo de trabajos en la, en la biología, respecto a la biología reproductiva. Bueno, en este caso en particular, eh, nosotros lo estamos enfocando, teniendo en cuenta que esto es un, una especie que eh, se, se va a capturar o se captura. no eh, Es como más bien enfocado a la pesquería y por tanto, para hacer un buen manejo de la pesquería, sí resulta importante y necesario conocer eh, todo este eh, aporte biológico o anterior, ¿no? Porque si no haríamos un manejo, eh, un, no un buen uso de, de este recurso y es una de las razones por la que muchas veces los recursos son sobreexplotados, porque se desconocen de fondo toda esta parte, de la, en este caso de la reproducción, pero otros estudios biológicos de base que, que son importantes para poder hacer un manejo eficiente de la pesquería, ¿no? En este caso en particular, nosotros eh, pensamos que si no conocemos, por ejemplo, las fases de madurez o en qué fase es mejor o cuáles son los eh, donde podemos encontrar los mayores pesos gonádicos. Eh, podríamos, por ejemplo, sacar erizos en una, en una temporada donde no, realmente no sea óptimo y realmente estaríamos desperdiciando este recurso, ¿no? sobreexplotando la población y por ende llevándola a su colarso. Claro, sí, es muy, sumamente importante tener ese conocimiento básico para poder eh, tomar mejores decisiones, no al momento de utilizar un recurso. Eh, también nos preguntan si esta especie solo se distribuye en México. No, no se distribuye desde los cuatro grados, eh, o sea, como hasta Perú y así hasta al norte, hacia hasta Baja California Sur. O sea, donde empieza la, eh, la baja, baja California, hasta el norte, hasta acá y uh -huh. hasta grados en Perú. Muy bien, entonces tiene una, ¿Y en ninguna una otra amplia... Una amplia distribución, parte? sí. Ajá, no tiene una utilización en otras partes que no sea en Océan México, ¿no sabes? Uh, bueno, en realidad sí, sí conozco eh, estudios que se han hecho en Ecuador, sobre todo en las Islas Galápagos, mm. y también, o sea, también se han hecho estudios sobre el ciclo reproductivo, pero eh, como tal para eh, pesquerías, no, no, no conozco. Como si lo consumen también en otros lugares, que es muy posible que sí, ¿no? Sí, sí. Realmente, como es tan abundante, imagino que localmente se consuma en donde quiera que esté distribuido y haya cultura, por supuesto, de, de consumo de gonados de, gonad de riz. Ok. Eh, también nos preguntan si se planea llevar estos resultados a los tomadores de decisiones para poder apoyar o no la regulación de su, de su pesquería. Pues sí, ese es el, como el objetivo final. Básicamente, esto, eh, todos estos trabajos que se están haciendo son parte de tesis de maestría, de doctorado, pero lo que se está tratando es que no se quede como a nivel de academia, sino más bien como integrarse con todos los tomadores de decisiones. Eh, como ya le digo, hay como un permiso de fomento y básicamente todo lo que está saliendo de, de estas investigaciones se está compartiendo con, con las personas que están involucradas directamente con la pesquería para... O sea, que, que cada cual no tome decisiones independientemente, sino más bien integradas. Uh -huh. eh, ¿tú, ¿Tú crees ahora con, con la experiencia que tienes y el conocimiento que has generado de, de, de los aspectos reproductivos de esta especie, qué tan viable crees que sea su cultivo? Por ejemplo, si ya estamos pensando en una especie que tiene potencial para ser explotada, podemos pensar en explotarla pero a través de un sistema de cultivo, ¿qué tan, ¿qué tan viable podría ser reproducirlos en cautiverio? Porque eso es una, una estrategia que, que, que se le apuesta mucho ¿no? hoy en día, sobre todo a recursos marinos, para evitar el, el estarlos este, extrayendo del medio natural, pues bueno, pues producir y, y cubrir la demanda que pudiera en algún momento generarse, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú esa posibilidad? Qué bueno que hagas esa pregunta porque <ríe> básicamente es lo que estamos tratando de hacer ahora en mi tesis de doctorado. O sea, en la tesis de maestría ya se estableció que efectivamente tenemos una temporalidad, eh, en este caso de abril a septiembre, donde tenemos gonadas de buena calidad, pero eventualmente caemos en el mismo problema de explotar los erizos, eh, sacarlos del medio natural y, y, y finalmente como seguimos extrayendo y seguimos extrayendo, y bueno, sí hay medidas que pueden mitigar esto y realizar un buen manejo, pero básicamente todas las pesquerías están tendiendo una tendencia hacia la acuicultura para no sobreexplotar las poblaciones. Entonces, en este sentido, estamos tratando de, en, en, como parte de mi tesis de doctorado, de eh, utilizando erizos adultos y a través de una alimentación específica eh, y controlando además condiciones como temperatura y fotoperiodo, tener erizos eh, en cultivo, durante todo, y que tengan buena calidad gonádica. Por supuesto, todo esto siempre es enfocado en la calidad de la gonada durante, esperemos, todo el año. Entonces, eso es lo que estamos tratando de ver. Sí, si con condiciones específicas de alimentación, que en este caso es eh, alimento con alto contenido de carbohidratos y menos de proteína. Pero bueno, eso es como un extra. Y eh, condiciones específicas de temperatura y fotoperiodo, lo que queremos ver es si podemos prolongar estas condiciones de buena calidad gonádica durante todo el año, en condiciones de cultivo. Y, por supuesto, ya el próximo paso sería más bien como cerrar el ciclo, toda esta parte del ciclo eh, de vida, que de esto ya se han hecho eh, eh, bastantes avances en Ecuador. Bien. Eh, justo en esta, esta parte del, del ciclo que comentas, del ciclo de vida, ¿cuál sería como la parte más crítica, lo, el, el, el reto más difícil? Yo sé que todavía estás trabajando en eso, pero ¿cuál, como cuál sería...? visualmente el, la parte más complicada de, de, de, de lograr la, la reproducción en cautiverio Bueno, la verdad, eh, siendo sincera, yo creo que es más bien la parte de eh, los estadios larvales. No obstante eso, eso no es lo que estoy haciendo yo ahora. Yo estoy enfocándome en la parte de los organismos adultos y más bien me estoy enfocando en eh, modular el ciclo a través de la alimentación. Es lo que estoy tratando de hacer, pero todo el tiempo estoy trabajando con organismos adultos. sin y en este caso en particular, en mi caso, yo creo que mi principal reto es lograr que los organismos, o sea, que aunque pase el, eh, mensualmente todo, o sea, transcurra todo el año, que los organismos no maduren, porque finalmente esto es contraproducente para la calidad del agonado. En mi caso particular, en lo que yo estoy haciendo, siento que ese es el principal reto. No obstante, si fuéramos a hablar más bien de a las peces en cautiverio, yo me inclinaría a pensar que es en la parte del estadio larval, porque sí, las larvas eh, tienen una alta mortalidad, son muy difíciles de mantener, eh, es, es bastante complicado, pero como te comento, eso no es lo que estoy haciendo ahora, entonces como que ahí no sabría decirte bien desde la experiencia. Ok, ¿y qué les estás dando de comer a tus cerizos? A tus uh -huh. Bueno, realmente ellos comen algas, pero estoy eh, formulando un alimento balanceado, y eso es lo que estamos tratando de probar, si con este alimento balanceado eh, podemos lograr que eh, tengan... Eh, mejor calidad gonádica o que se mantenga la calidad gonádica por mayor tiempo. Muy es. bien, interesante. Sí, sí. Eh, Ale pregunta que si has comido gonadas de rizo y a qué saben. Las de entre un este supongo, particularmente. O, la verdad, eh, la verdad, todo el mundo me hace esa pregunta. <risa> es pregunta Pero, obligada. Eh, la, no soy muy ácido a a este tipo de cosas como crudas y así, entonces. Con sinceridad, la probé una vez, pero, pero no es algo que a lo que esté acostumbrada a comer, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, lo que sí es claro que a los japoneses les gusta mucho. Es, es, es más un mercado este, sí. internacional, ¿no? O que, te, o que estés acostumbrado más bien, o re, aquí es como en restaurantes gourmet así, uh -huh. o acostumbrado realmente a, a, a la palatabilidad de los mariscos, ¿no? Sí, claro. Uh, tenemos aquí un comentario de Diana Marca y ella dice, pues gracias por la presentación. Felicidades, Aile. Muchas gracias. Y su pregunta dice, soy estudiante de licenciatura. Si quiero realizar estudios reproductivos, ¿qué tipo de conocimientos o técnicas de laboratorio debo de aprender? Um, bueno, en este caso particular, por ejemplo, de lo que hicimos acá, se utilizó eh, técnicas histológicas que más bien eso sí, como que es parte del aprendizaje, ¿no? Toda la parte esta de la tinción, de hecho existen muchas tensiones para diferentes tipos de, de, de trabajos que se realicen, ¿no? En este caso en particular utilizamos hematocilina y osina, que es donde mejor se diferencian eh, estos dos tipos de, de, de células que tenemos en este caso, ¿no? La parte del citoplasma y la parte de los núcleos, en este caso, fagocitos nutritivos y células sexuales, que era lo que queríamos diferenciar. Eh, ahora mismo si sí no se me ocurre de, la, de lo que presenté, que otra técnica podrías utilizar, pero eh, básicamente eh, una vez que te inmerses, eh, que te sumerges en este mundo, eh, vas aprendiendo sobre la marcha. Okay. Entonces, indispensable técnicas histológicas. Técnicas histológicas, sí. Eso es de lo básico. Pues de trabajo de campo, que te tocó hacer la parte de colecta, Qué, bueno, qué, sí, qué el que le viste difícil. la parte de campo es, está bien por ahí, colecta, pero eso es más bien medir, pesar los organismos. Eh, también hay personas como que, en este caso no lo hice yo, pero que hacemos, se hace transectos bajo el agua también para contar densidad. Toda esta parte tributa más bien a, a todo esto de la reproducción, pero son como extras, en dependencia de a dónde, hacia dónde te dirijas, es como que qué otra cosa puedo realizar, ¿no? O que aprender. Sí, claro. Uh, en, en, en tu presentación comentabas un poquito de que encontraste solamente adultos, ¿no? ya este, con base en las tallas, básicamente eran sí. adultos. ¿Qué pasa con los juveniles? ¿Dónde están los juveniles? Eh, ¿Tienen un uso de nicho distinto que los adultos y por esa razón sus, sus muestreos solamente les permitieron encontrar adultos? Eh, ¿Solamente iban a buscar adultos? Eh, ¿Qué pasa con los, con los juveniles? Hay bastante discusión respecto a eso. En <risa> realidad, eh, nuestro muestreo, o sea, una de las razones que pudimos pensar o, o se pensaría es que ah, el muestreo fue eh, dirigido hacia los adultos. En realidad no fue así. Fuimos buscando indistintamente las tallas, ¿no? No había una talla específica a la que fuimos dirigidos. De hecho, encontramos hasta 5, hasta 12, ¿no? No, no nos concentramos directamente en una talla específica. Sin embargo, todos los que encontramos fueron adultos. Y a esto se lo eh, atribuimos a varias razones, a que sí hay autores que comentan que tienen una distribución diferente y que los adultos se encuentran como en unas zonas y los juveniles en otras. También puede ser que muchas veces están como refugiados en, en oquedades, se, como que tienden a, a enmascararse o a esconderse mucho, y esta puede haber sido una de las razones por las que no pudimos acceder a ellos eh, con gran facilidad. Entonces, como que sí, sí hay bastante, eh, hay otros trabajos también que dependen de, de, del tipo de, de crecimiento que, de, que presentan, también eh, como que lo atribuyen a que son diferentes edades o diferentes cohortes, y eso también a veces como que, que hay como un desfasaje y no, no podemos encontrar a veces los eh, adultos junto a los juveniles, pero en mi caso particular, eh, yo, yo creo que fue por por la zona, la zonificación, ¿no? que, que por eso no encontramos. Porque sí me ha tocado ver eh, adultos y juveniles en otros. Después de tantos muestreos y tantos muestreos y tantos muestreos, sí me ha tocado verlos juntos, solo que específicamente no, no aparecieron en ese momento. Ok, entonces sí pueden este, compartir el, el, el mismo hábitat, no prácticamente sí. todas las tallas. Uh... ¿Hay alguna diferencia en la calidad de, de las gónadas entre machos y hembras? Es, es lo mismo. Bueno. Y es <ríe> en realidad, muchas personas tienden a pensar que las eh, que los machos, eh, o sea, que las hembras a veces son las de buena calidad y que los machos no tanto. No sé por qué existe esa tendencia directa a, a relacionar las hembras con buena calidad y con madurez, como te comentaba, nada que ver. En nuestro caso en particular, encontramos que, los, eh, que como la fase en la que nos estamos enfocando es la fase de madurez, de madurez, perdón, de crecimiento, donde los fagocitos nutritivos con respecto a las células sexuales eh, son predominantes, entonces no importa en qué sexo tenga. Tanto machos como hembras tienen este tipo de eh, comportamiento celular, células llenas de fagocitos nutritivos y las células sexuales, ya no importa si es macho, o sea, si son espermatocitos o, o citos, están restringidas a la periferia del acino. Y entonces, como justo el, la fase en la que nos estamos enfocando, eh, las células sexuales están como eh, eh, reprimidas, entonces como que deja de importar qué, cuál es el sexo, ¿no? Mm que nos estamos enfocando en una fase donde, la, donde el sexo deja de ser importante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde lo más importante son los fagocitos nutritivos y, por tanto, eh, eh, puede ser indistinto. Podemos encontrar hembras y machos indistintamente de buena calidad. Ok. Sí, en, en, en algunos otros sistemas de, cul de cultivos de organismos acuáticos, este, por ejemplo, en peces, eh, ¿sí hay luego una preferencia por, por un tipo de sexo? por algunos aspectos, no entiendo, decir, entiendo, el crecimiento y tasa de crecimiento y, y, y el gasto energético, no? Que, que por ejemplo, en el caso de las hembras es mayor que en los machos. Entonces este por eso luego empiezan como a buscar este metodologías, no? Para eh, utilizar un un, un un sexo en particular para tener un cultivo más, más eficiente, no? Entonces, bueno, pues eh, qué interesante que aquí en este caso, pues. Además de que hay, hay dimorfismo, no hay dimorfismo, ¿no? En, en este. Bueno, en realidad muchas veces no, desde afuera no. Pero muchas veces eh, como que tienen, depende de la especie también, ¿no? Normalmente las hembras como que deslechan en como naranja, así, y los, mal, y los machos más blancucinos, amarillentos. amarillento. Uh -huh. eh, en mi experiencia en particular, a veces se observa muy claro a veces no y por eso hay que eh, como corroborarlo con eh, los métodos histológicos y para determinar más bien el sexo a nivel celular no pero también depende de la especie en esta especie no es así pero hay otras especies donde sí es muy marcado esto y realmente las hembras sí difieren mucho de los machos eh, a la hora de ver la gónada no en este caso particular eh, a simple vista a veces es complicado darse cuenta okay, muy bien. Y finalmente, eh, pues tienes un montón de información y estás generando otro montón de información sí. respecto a la especie con, con, ese, con ese objetivo ¿no? de, de considerarla como, como una opción más que yo, en, lo, en, el, en mi caso personal, en mi experiencia, este, y, y yo tengo un curso que es sobre recursos marinos, entonces esto lo discuto con mis estudiantes, de repente les digo, a ver, eh, ¿qué, ¿Qué alternativas ustedes pueden eh, pensar ¿no? para, para reducir la presión que hay sobre ciertos recursos pesqueros? Y una de esas estrategias puede ser el ampliar el abanico de opciones. Estamos hablando que hay una inmensa diversidad de especies que hay en los océanos, pero realmente el porcentaje de especies que se utilizan, que se explotan o se comercializan, es muy pequeño. Eh, hay, hay como un tipo de malinchismo no o sea este solo el que se vea bonito yo, el caso de los peces es, es muy curioso este en el caso de los erizos yo creo que no a lo mejor no aplican como tal pero en el caso de los peces es un pescado que se vea blanco que, que, que no sepa pescado no eso es lo que quiere la gente entonces es como sí. medio raro porque cómo quieres com comer pescado que no sepa pescado es, es muy raro Sí. Eh, entonces, en, en el caso de erizos, eh, creo que la, las, todas las especies tienen un sabor similar. Es un sabor fuerte, no, amargo en el caso de las gónadas. En realidad es dulce, salado, es como se describe. Si está amargo, se supone que la gónada no está buena. Mírate. Pero bueno, la verdad es que sí, sí, tiene toda la razón. Es como especies distintivas o o, o muy llamativas, no? Ajá como que ya está como muy eh, enfocada en eso, y si no, le, no, no le dan como la oportunidad. ¿no? Y por eso muchas veces están como encima de los recursos. Claro. Pero los erizos eh, realmente tienen un aspecto como bastante espinoso, no llaman mucho la atención, pero sí hay como especies ya un poco eh, como conocidas ya de que sí eh, tienen buena calidad o que son las comestibles o de las que siempre se han utilizado. No obstante, como muchas veces estos recursos están sobreexplotados, Sí se está como, hay como una tendencia hacia eh, explotar nuevas especies. En, en, dentro de esto entra esta especie, ¿no? Que en este caso particular sí tiene un periodo con buena calidad bonádica, pero incluso existen otras especies donde esto no es así, donde no tienen eh, calidad bonádica, eh, buena calidad bonádica en ningún momento. Sin embargo, a través de la alimentación y a través de la acuicultura están haciendo esfuerzos para eh, comenzar a eh, Trabajarlas ¿no? y llevarlas hacia, hacia que mejoren su calidad. Oh, mira, Eso es, ese es un dato muy, muy interesante. Sí. Y bueno, finalmente yo yo quisiera preguntarte cuál, cuál sería este digo con, con base en toda esta información que has generado y todo ese conocimiento que has adquirido con tu trabajo, cuál sería como la estrategia más adecuada para iniciar justamente esta estrategia de, de explotación de esta especie. Ok, ¿cómo, ¿Cómo la información generada. Bueno, quitando el hecho de que desde mi punto de vista tal vez el futuro de la pesquería siempre va a ser hacia la acuicultura. pero bueno, si nos enfocamos directamente en pesquería eh, como uh -huh. tal, en tener en cuenta la acuicultura, eh, en este caso parte de la información generada, como te comentaba, eh, entre abril y septiembre es que podemos encontrar eh, las jornadas con mejor calidad gonádica. obviamente me enfocaría en ese periodo, porque la otra no, no tendría caso, sería como sacar el ISO eh, sin ningún sentido. Sí hay organismos que tienen eh, calidad bonática, buena, pero en menor proporción. La mayor proporción siempre la vamos a encontrar en este periodo. Y eh, lo otro sería eh, tener como un stock de organismos eh, como pequeños, porque algo que no, en lo que no me enfoqué aquí fue eh, en las tallas. Y más bien, sí, sí lo mencioné brevemente al inicio, pero entre los 9 y los 11 centímetros son como las tallas idóneas para que, que se corresponden con, lo, con la mejor calidad gonádica Y como bueno, obviamente la pesquería está enfocada en esto, <risa> eh, sí dejaría como los organismos menor, menores de 5 centímetros, no los tocaría para nada, incluso le daría un rango más, eh, los sacaría entre 8 y, y 11 centímetros y de 8 centímetros para abajo sería como el stock reproductivo donde hasta que no alcancen la talla deseada, no, no, no se comenzarían a extraer. ¿no? Y en este sentido sería como una buena estrategia para que siempre estar dando reproductores. A ah, y por supuesto los mayores también, perdón, se me olvidó comentar, de 12 centímetros también los dejaría como reproductor. En este caso no aplicaría el de mientras más grande mejor, ¿verdad? No, en realidad yo como tal encontré hasta esta talla de 12.3 12 centímetros en este muestreo que realicé, pero sí, sí, sí, sí conozco que, que más hacia el sur, por ejemplo en Galápagos, la talla promedio es un poco más elevada, entonces como que estos organismos tal vez están un poco más grandes hacia, hacia el sur, y um, ahí como que tal vez, como que se recorre un poquito las tallas que se pueden capturar, ¿no? Ahí habría que hacer un estudio más específico para conocer, pero, pero también sí se han abierto erizos, como usted sabe, como anécdota local, se han abierto erizos un poquito más grandes y como que las zonas están un poco pardas. También puede ser que haya sido que justo cuando la abrieron se encontraban en, en, en una época que no era la adecuada, o sea, donde no estaban en fase de crecimiento, por decir, no sé, en octubre, uh -huh. y lo relacionaron como, ah, es que estaba grande y por tanto... Es muy viejo. <risa> Pero puede haber sido perfectamente porque estaban en una época donde no era adecuado eh, la calidad gonádica. Entonces ahí pasa por muchas cosas que, que habría que hacer un estudio un poco más específico. Sin embargo, yo sí lo dejaría un poco más grande porque eh, básicamente es, es, es como los resultados que tengo del trabajo, ¿no? Entre 8, 9 centímetros hasta los 11. Muy bien. Este, pues no sé si quisieras agregar algo más, Ailet, algo, algún aspecto que consideres que que a lo mejor nos faltó abordar y que sea importante conocer sobre, sobre, sobre este erizo y, y de lo que has ¿Verdad? descubierto. <ríe> pues la verdad yo creo que las cosas así que sentía que se quedaban un poco fuera de la plática. Tú me hiciste las preguntas adecuadas, <ríe> preguntaste sobre lo que estaba haciendo ahora de, de acuicultura y, y, y bueno cuál era el futuro de esto, te platiqué sobre lo que se está haciendo de alimentación, con alimentación formulada, sobre la calidad, que era algo que se salía también un poco de la plática, pero que para mí es lo más importante de, del trabajo, sin demeritar la parte de reproducción, pero es como lo que complementa, ¿no? Bueno. Y eh, nada, agradecerte por, por la invitación, espero que, que haya sido interesante la plática, que, que se haya aprendido algo, que le haya resultado interesante a las personas, y nada, dispuesta a... Si algún otro día me quería invitar. No, claro que sí. La invitación está abierta. Este, esperamos que pronto tengas esos nuevos resultados y, y, y encantados de, de darte un espacio para que nos platiques más sobre, sobre tu trabajo. Eh, justamente ese es uno de los objetivos que, que buscamos con esta serie de, de pequeñas entrevistas eh, y espacios para... Ahora sí que informarnos también de qué están haciendo aquí en México en, res, en relación a, a los estudios de, de quinodermos. Y, y aquí es muy interesante ver cómo llevas ya una trayectoria y vas en las etapas, vas, vas por etapas para tratar de abarcar este, el, el, el, el, el universo pues, eh, eh, científico respecto a, al, al estudio de un recurso, que, que sí. es una parte muy interesante para nosotros como biólogos. Es muy bonito. Este, estudiar la biología ¿no? eh, generar el conocimiento pero es más bonito también llevarlo a una parte práctica y creo que este, eso, es, eso, eso lo estás logrando muy bien y, y eso pues, te lo agradecemos por, por tu tiempo eh, yo creo que podríamos platicar muchísimo más rato pero vamos uh -huh. a, a dejar también para una, una siguiente este, charla este, abordar en esos otros aspectos que, que sigues desarrollando y tienes puertas abiertas con, con, con, la, con la remec para <ríe> este. Tú no tú, tú nos puedes contactar y decirnos oye, Cristian, mira, ya salió este trabajo. Ya, ya lo tengo listo. La verdad, muchas gracias. Yo encantado. <ríe> y sí, ojalá y pudiera seguir, como dices tú, trabajando, o sea, continuar yo creo toda mi vida <ríe> con este proyecto, porque sí ha sido como un proyecto bastante largo. Como dices tú, ha ido por fases y muy bonito, donde empezó como por un pequeño trabajo de reproducción y de pronto derivó en calidad y de pronto derivó en acuicultura y de pronto siento que hay un montón de cosas por hacer y un montón de, de, de cosas por tratar, ¿no? Y realmente sí, hay mucha tela por donde cortar. La verdad, yo súper agradecida que me hayan dado esta oportunidad de venir aquí a México porque no soy mexicana, soy cubana. Vine aquí a estudiar y, y la verdad me enamoré de cómo hacen las cosas acá. Eh, sí tenemos un equipo bien, o sea, bien diverso en este sentido y hemos ido avanzando junto con la profe Patti, junto con la profe Dinora, la profe Tamara y siempre se van sumando más personas al proyecto. Entonces vamos a ver cómo, cómo continúa. Pero sí, muy feliz. Excelente. Pues te deseamos mucho éxito, Ailet. Y de nuevo te, te agradezco mucho el, el tiempo que, que te tomaste para platicarnos sobre tu trabajo y pues estoy muy seguro que las personas que eh, nos ven y las que vayan a ver el video posteriormente eh, se van a interesar más por, por este tema seguramente. Y bueno, pues esperamos seguir presentando más, más este, eh, entrevistas en, en relación a, a este tipo de trabajos. ¿no? Muchas gracias, Ailet. Gracias a ustedes. Eh, también pues, agradecemos a todos ustedes por, por su atención, por, por el tiempo que, que estuvieron con nosotros. Esperamos que eh, les, les haya eh, interesado esta charla. Fue bastante eh, enriquecedora. Y eh, no olviden eh, seguirnos a través de las, de las redes sociales. Eh, como les comenté al inicio, durante este año vamos a estar eh, presentando diversos trabajos eh, que se han realizado o que se están realizando aquí en México para eh, pues tener un conocimiento más amplio de lo que, de lo que se hace aquí en, en México y que creo que es una parte muy importante para eh, informarnos. Y este, pues esperamos también empezar a, a, a tener esos vínculos con otros grupos, saber qué están haciendo en otros lugares. Y bueno, pues a, a, aquí ya tienen una, un ejemplo de a quién pueden contactar en el caso de que requieran este, eh, a acercarse al conocimiento sobre la biología reproductiva de, de, de erizos, por ejemplo, y bueno, pues esperamos que en las siguientes charlas este, también encuentren esas oportunidades. Bueno, pues no me queda más que agradecer su tiempo y bueno, pues nos despedimos, los esperamos en las próximas en Tequino Entrevistas y pues que tengan buena tarde a todos. Hasta luego.